Campeones de League of Legends en 10 segundos. Elise le su ulti level 1. Eso es la transforma de rango a melee. Cuando se convierte en melee, genera estas arañas. Te escupe o salte a esa voz. Tiene una araña que explota. Buena velocidad de ataque. Te cumea o se va al cielo y cae en un enemigo. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribir en los comentarios.